de todas las herramientas que hemos mencionado solamente vamos a tratar en este módulo de algunas en primer lugar vamos a hablar de la atención consciente como herramienta para el buen desempeño del bceo un directivo diariamente está sometido a infinidad de circunstancias estresantes, presiones, etcétera. Es decir, se encuentra con situaciones que le desbordan y es difícil mantener la calma, tomar las decisiones adecuadas con ecuanimidad y salirse del entorno en el que se creó el problema. Como dice nuestro amigo Einstein, los problemas no se pueden solucionar desde el mismo lugar en que se crearon. Se propone el proceso de atención consciente como herramienta interna para que el BCO la pueda usar. ¿Para qué? para parar la mente, tomar distancia de la situación adversa, ubicarse en el problema de una perspectiva mucho más holística y creativa. Las circunstancias que acontecen en nuestra vida no las podemos controlar, pero lo que sí podemos hacer es ser dueños de lo que hacemos con ellas, cómo les damos la capacidad de influir en nuestra vida cotidiana. Vamos a definir la atención consciente, aunque es difícil. ¿Por qué? Porque hay un gran número de definiciones que nos podemos encontrar. En este curso propuesto, la que vamos a utilizar es la propuesta por el científico John Kabak-Zinn, en 2003, pionero en introducir esta técnica en Occidente, ya que es muy conocida y practicada en Oriente, dentro del pensamiento budista. Kabak-Zinn propone definir este peculiar modo de observar así. Consiste en el proceso de observar expresamente cuerpo y mente, de permitir que nuestras experiencias se vayan desplegando de momento en momento y de aceptarlas como son. No implica rechazar las ideas, ni intentar fijarlas, ni suprimirlas, ni controlar nada en absoluto que no sea el enfoque y la dirección de la atención. La atención consciente no implica intentar ir a ningún sitio ni sentir algo especial, sino que entraña el que nos permitamos a nosotros mismos estar donde ya estamos familiarizados, con nuestras propias experiencias presentes en un momento tras otro. Es decir, la persona se concentra de forma intencional y consciente en permanecer atenta a sus pensamientos y a sus actos, en el momento presente, pero sin llegar a juzgarlos, sin valorarlos, sencillamente se limita a observar. Los elementos básicos implicados en este proceso varían según el autor que los indique. Según el investigador Vallejo, son focalizarse en el momento presente, una actitud de apertura a la experiencia y a los hechos, Aceptación total de los acontecimientos, elección de las experiencias y renunciar al control de pensamientos, emociones, etc. La atención consciente se puede entrenar como una herramienta interna que permite conocer cómo funciona la mente. Para ello, involucra principalmente dos procesos cognitivos, atención sostenida y control cognitivo. Estos procesos son básicos para inducir al cambio que deseamos producir, ya que ayudan al combate que mantienen las fuerzas internas contra las externas, que tratan de impedir dicho cambio. Las aplicaciones que se pueden hacer de esta herramienta interna en el mundo empresarial son muy variadas. Potenciación de los procesos creativos, disminución del estrés laboral, la ansiedad, incremento en la motivación y a producir cambios conductuales como el estilo de dirección, de liderazgo, etc. Así como una mejora notable en las relaciones interpersonales, tanto inter como intraequipos y de conexión social.